Hola chicos, seguimos en paz y espero que estéis todos bien Hoy vamos a dar clases de álgebra en concreto estructura algebraica, Que son un poco raras lo que nos enseña en la universidad Nos dan las propiedades y todo muy rápido Pero muchas veces nos cuesta Entonces en este vídeo voy a dar las propiedades Y cuáles son las propiedades que nosotros vamos a trabajar Y nos vamos a fijar para saber qué tipo de estructura algebraica nos están dando ¿vale? Entonces primeramente tenemos que saber lo que es una operación binaria interna, vale y vosotros diréis, bueno, si hay una interna ¿habrá una externa? pues claro entonces vamos a ver estos dos conceptos, operación binaria interna y operación binaria externa primero vamos a empezar por la interna nos dan un operador que no es del multiplicar es una operación cualquiera puede ser sumar, restar, que sea menor que sea mayor, la intersección la disyunción, eh? Una operación cualquiera, ¿vale? Y ahora nos dan un conjunto al que aplicamos con dos elementos de ese conjunto la operación. Se suele poner así. ¿Vale? Y esto lo que significa es que cuando aplicamos al operando a la operación... Con el operando B, el resultado sigue en el conjunto A, ¿vale? Lo vamos a ver con un ejemplo que seguro que lo entendéis mejor. Pero tenéis que quedaros con la teoría, ¿vale? Si en vez de ser una operación cualquiera, estamos con la suma. Y en vez de estar con un conjunto A cualquiera, estamos con el conjunto de los números naturales. Si por ejemplo, a los operandos 3 y 2, la suma, el resultado va a ser 3 más 2, y como ya sabéis, 3 más 2 es 5. Pues como veis, la suma en el conjunto de los naturales es una operación binaria interna, porque al aplicarlo sobre dos elementos del propio conjunto, la imagen se mantiene en el propio conjunto. Vamos a ver un caso en el que no. Por ejemplo... Tenemos la recha. En el conjunto de los naturales no es una operación binaria interna. ¿Por qué? Porque al hacer esto, 2 menos 3, esto es igual a menos 1. Y el menos 1 no pertenece a los naturales. Entonces la recha no sería una operación binaria interna. Pues bueno, hasta aquí el primer concepto. La operación binaria externa hay cuatro tipos. El primero, por poner el primero. El segundo, por poner el segundo, no tiene ningún orden. ¿Vale? Este sería el tercero. Y el cuarto. Este Lo que nos dan serían dos conjuntos, al que le aplicamos una operación y esa operación va a parar al conjunto A y vosotros diréis bueno pero si está en el conjunto A será interna porque no sale del conjunto A pero no se considera externa porque A y B son diferentes si fueran iguales pues sí sería la interna que hemos visto anteriormente pero en este caso como son diferentes A y B se considera externa B por A o sea, B con A eh, al conjunto A, el mismo conjunto a otro conjunto, y dos conjuntos diferentes a otro conjunto totalmente diferente. Nos vamos a ver ejemplo porque lo considero muy trivial. Hasta aquí los dos tipos de operaciones binarias. Esto va a ser un punto que vamos a tener bastante en cuenta, sobre todo este de aquí, para el considerar qué estructuras no están dando. Lo segundo... Eh, a partir del conjunto en el que estamos y nuestra operación, ya sabemos que es venar interna, pues a partir de ahí tenemos que comprobar una serie de propiedades. La primera que tendríamos que comprobar es la propiedad asociativa. Que nos dice que si tenemos eh, esto de aquí, tiene que ser igual a esto otro. Ay, perdón, que me equivoco. ¿Vale? Esa sería la propiedad asociativa. Lo vamos a ver con un ejemplo de la suma. Ya que estábamos en el conjunto de los números naturales, pues vamos a verlo. Tenemos la suma y vamos a poner, por ejemplo, el mismo, 3 y 2. Y un, uno más, por ejemplo, el 6. Entonces, 3 más 2 más 6 tiene que ser igual a 3 más 2 más 6. Entonces da 8, 8 y 3, 11. Así, y 3, y 2, 5 y 6, 11. Como dan iguales los dos resultados, decimos que la suma en el conjunto de los números naturales cumple la propiedad asociativa. Tenemos ahora la propiedad conmutativa. Esto simplemente es B que A con la operación B es igual que B, operación con A. No tiene mucho más, ¿vale? Esta sería la tercera, una que va a ser necesaria, pero no es importante, por así decirlo. Otra propiedad distributiva. Cuando veáis esto operando, significa que son operaciones cualquiera, ¿vale? Tenemos esto de aquí. Entonces una vez que se cumple esto, podemos decir que nuestro conjunto cumpliría la propiedad distributiva. La quinta, el elemento neutro, que nos dice que A... Ah, y el elemento neutro sigue siendo igual a. Esto lo vemos en un ejemplo claro con la suma. ¿Por qué? Porque eh, si nosotros sumamos, por ejemplo, 3 más 0, sigue siendo igual a 3. ¿Vale? Entonces el elemento neutro en la suma es el 0. 6 el elementos simétricos. Y el elemento simétrico no es más que A, la operando, operando con su simétrico, tiene que ser igual al elemento neutro. Entonces esto sería el elemento simétrico, que A con la operación A' nos da el elemento neutro. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el conjunto de los números enteros y con la operación de la suma, donde nosotros tenemos A más A', y esto es igual, el elemento neutro es el cero. Entonces... A', que es nuestro elemento simétrico, va a ser igual a menos A. ¿Qué tiene sentido? ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, el 3, el simétrico es menos 3. 3 menos 3 es 0, por lo que llegaríamos a nuestra propiedad. Pues bueno, estas son las propiedades necesarias para calcular la estructura. Ahora vamos a ver qué tipo de estructura nos dan según las propiedades que se cumplan, ¿vale? Pues bueno, espero que hayáis entendido estas propiedades. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis que le podéis dar a un comentario aquí abajo. Si te ha gustado, dale a me gusta. Nosotros seguimos con la estructura algebraica, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo.